Acaba de ponerse en marcha el nuevo programa de parquímetros en el centro histórico de la ciudad de Puebla, el cual ha causado polémica. Algunos acusan al proyecto de privatizar el espacio público, mientras que otros consideran que impedirá el uso del automóvil en dicha zona. El Ayuntamiento de Puebla asegura que con este plan se acabará la presencia de franeleros y el apartado de lugares en las calles del centro. Pero, ¿cuáles son las características de este programa? Aquí te lo contamos. De entrada se habilitaron más de 6.000 cajones de estacionamiento, incluyendo algunos para discapacitados, otros para motocicletas y algunos más para el uso exclusivo de los vehículos que descargan mercancía para los negocios del Centro Histórico. El programa abarca el polígono de la 17 Poniente Oriente a la 12 Poniente Oriente y de la 9 Norte Sur al Boulevard 5 de Mayo. Incluso se habilitaron cajones en avenidas donde antes estaba prohibido estacionarse como la 8 y la 5 Poniente. El nuevo programa de parquímetro o estacionamiento rotativo, no contará con los tradicionales aparatos a los que estábamos acostumbrados, sino que funcionará a través de una aplicación que podrá ser descargada y utilizada en los teléfonos celulares. El primer paso que deben seguir los automovilistas es descargar la app Móvil en sus teléfonos celulares. Después hay que registrar la placa del automóvil y escanear un código QR. Ahí aparecerán las opciones de pago. Una segunda opción es enviar un mensaje SMS con la clave PUE y el número de placa al número 25. 505. A continuación recibirás de vuelta un mensaje con las opciones de pago. ¿Pero qué hago si no tengo un teléfono celular a la mano? El Ayuntamiento de Puebla habilitó 120 negocios donde se podrá realizar el pago en efectivo. Dichos comercios se podrán identificar por medio de una placa azul con la leyenda Parquímetros, negocio autorizado, pague aquí. Ahora. ¿Cuánto cuesta y cómo funciona? Los parquímetros operarán de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Los domingos no habrá cobro, por lo que el estacionamiento será gratuito. Después de muchas discusiones se decidió que la primera hora será gratuita, la segunda y la tercera costarán 5 pesos y la cuarta 10. Es decir, si te estacionas 4 horas pagarás 20 pesos. Y como advertencia, cada automovilista solo podrá usar el servicio una vez al día. No importa si fueron menos de 4 horas, ya no podrás utilizar el cajón hasta el día siguiente, lo que ha provocado la molestia de varias personas. Además, quien no respete el espacio de los cajones de estacionamiento o se pase de las 4 horas, recibirá una multa que va de los $384 a los $1,154 pesos. Estas multas no solo serán para los automovilistas, también para quienes aparten lugares frente a sus casas o negocios. quieres conocer los detalles de las multas y los motivos de infracción, te dejo un enlace en la descripción de este video. Pero el programa no ha estado libre de críticas, por un lado, los famosos franeleros o viene viene se quejan de la llegada de los parquímetros los ha dejado sin empleo, además varios habitantes del centro que no cuentan con cochera han pedido que se habiliten espacios gratuitos para que puedan dejar sus vehículos, algunos de ellos fueron contratados como inspectores y a otros se les ofreció registrarse como lavacoches. Pero esto último aún está en veremos. Otro problema es que el seguro que incluye el programa no cubre el robo de autopartes, pero quizás lo que ha levantado más suspicacias fue que se eligiera la empresa cargo móvil para aplicar al programa, ya que dicha compañía pertenece a Carlos Manuel Anaya y hereberto Rodríguez Regordosa, hermano del ex funcionario moreno vallista Pablo Rodríguez Regordosa y cuñado de la actual diputada panista Mónica Rodríguez de la Vecchia. Ante estas críticas, el ayuntamiento se comprometió a hacer públicos los montos recaudados por el programa y solo en las primeras dos semanas de operación el ayuntamiento recaudó 83.185 pesos, un promedio de 5.941 pesos diarios, de los cuales 14.34% será entregado a la empresa Cargo Móvil. Por otro lado, colectivos ambientalistas se han pronunciado a favor de la medida, al decir que desincentiva el uso del automóvil en el centro histórico. Una zona que proponen debería ser peatonal en su mayoría. La pregunta es, ¿funcionará el programa de estacionamiento rotativo una vez concluida esta administración?